No quiero estar, no quiero estar ni un minuto más en ti, déjame pensar Deposito mis sueños en tus labios en ti No quiero dormir, no puedo vivir No quiero estar, no quiero estar ni un minuto más en ti, déjame pensar Deposito mis sueños en tus labios en ti No puedo dormir, no quiero vivir Estoy pensando, en esta noche en ti estoy pensando Espacio, recorriendo tus secretos y disfrutando de tus silencios Déjame, please, darte cuando te beso Te decir, veo que tu dinamirada me mira con una pasión Estoy muerto de tu regazo y el calor de tus abrazos Sé otro quien te pronuncia en oscuras De mis escrituras siempre está el sabor dulce de ti Mujer, loco por Te ame, dos mundos diferentes De un amor que se ama Ni pacientemente, ni conscientes Pero si sí quiero estar unido a ti Por siempre No puedo estar ni un minuto más sin ti Déjame morirme A tu lado No, no quiero estar, estar, no quiero estar Ni un minuto más sin ti, déjame pensar Deposito mis sueños En tus labios, en ti No puedo dormir, no quiero vivir Sin ti, no quiero estar no quiero estar ni un minuto más sin ti, déjame pensar Deposito mis sueños en tus labios sin ti No puedo dormir, no quiero vivir sin ti No quiero dormir por las noches Si me conoces, sabes que en ti estoy pensando darte por el día, supera mis sueños Sugiero siempre que quiero, te quiero y muero que me cae un tren espero estar siempre a tu lado Te prometo ya no estar de malandro Quisiera que me besaras por siempre Cada que me hablas, me amaras En tu pecho sobra palabras No está en nada por cada buscaba decirte cosas malas Te amo por tu sencillez Más, más es. Sin ver la oscuridad si Vencí la oscuridad y ahora veo una luz Y la luz te prometo amarte hasta la cruz voy al cielo y me pregunto dolor dónde caen y ese ángel eres tú, desde el día que te conocí En aquel museo en donde te vi ver Y en la pianura del soneto, claro, el luna se escuchaba Eres mi música, eres mi alma, calma sincero El sencillo de ser, es merecer La sinfonía, la niña de la flauta mágica Amo a tu canto, escucharte su más feliz, Sinceramente Sinceramente el concierto donde te escuché, te vi, me enamoré de usted, no me casé, pero ya te dije lo que quería decirte. Perdóname que vuelve con este sea. Princesa bebé, no me hagas en lo que sea, no es lo que se ve, no fue lo que fue, te lo quería decir, no me imaginé que le den beso.